del Mercado Móvil en México. Continuamos. A ver, échense otra. Es que ya se le acabó la hora, joven. Pues otra hora más. ¿Aceptan tarjeta? Es muy complicado. Se ¿Deberían animarse? No, joven. Nosotros sí nos animamos. Con clip. Es muy fácil, nosotros ya aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y vales No pagamos rentas mensuales y el equipo es nuestro Y recibimos nuestro dinero en 24 horas todos los días Así podemos cantar toda la noche Ya me animé. Tú también anímate a crecer con Clip, así de fácil Con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales 4 gramos de proteína